Hola amigos de youtube, aquí GTA necesita está comentando un nuevo tutorial de cómo usar el Sony Vegas Pro 11, 12 o 13 Vamos a ver Este video lo hago debido a que tengo unos amigos Tengo unos amigos que que me han dicho que como es que yo uso el Sony Vegas Que como hacen ellos para pa usarlo y Y O sea, como hago yo para usarlo y, y explicarles cómo pues entonces este tutorial lo voy a hacer especialmente hacia esas personas y bueno a ver. hostia que por aquí ay, la cagué bueno no importa esto lo hago después aquí está renderizando un video, si pueden ver aquí dice 1920 1080p qué tal este video lo que voy a enseñar es renderizar en 1080p o 720p a 60 fps 60 fotogramas por segundo, por pues, ejemplo, que cuando tú lo subas en Youtube, en Youtube te aparezca en 60 fotogramas por segundo eh, aquí la he cagado, la he lidiado, y uh, demasiado bueno, vamos a abrir un nuevo, un nuevo Vegas, vamos a ver Yo lo tengo así para que no se me vaya a dañar después, porque he tenido unos problemas que después uno le da clic en Sony Vega y nunca funciona, nunca, entonces, como pueden ver, no tengo internet. Eh, si alguien está viendo este video, no sé si ya lo subí, este es el de American Tour Simulator, eh, mencioné que no tengo internet hace una semana. Bueno, entonces, este es el día siguiente al que grabé el juego y no he tenido el internet, todavía no me ha llegado, ya llevo una semana y un día sin internet bueno viva venezuela papá que más eh, por ejemplo aquí cuando ustedes abren este vegas aquí la aparece que sé yo 920 mil por 32 eh, 29 fps que dice 29970 EI, no esto no no lo no lo vamos a hacer no lo vamos a usar veo con un pequeño video suculento que lo tengo aquí, aquí está voy a usar este video. Lo pongo aquí después voy a usar qué sé yo ya va para ver para ver para ver para pa usar mi outro que okay, la hice yo por cierto si alguien necesita una dígame en los comentarios le, les explico los requisitos que pueden y van a tener esta intro o mejor con un vídeo de fotos Obviamente, aquí van a, aquí se coloca la miniatura del video anterior o un pequeño video. Igual aquí, ok, ok, ok, ok, ok. okay. Ajá. Primero que nada, vamos a hacer las configuraciones de propiedades. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué? Bueno, se hace muy fácil. Le damos su propiedad de video de proyecto OAL, o, o la tecla ALT o ALT y ENTER. Muy bien, como yo le di, bueno, vamos a buscar esta opción que se busca que, que está aquí eh, está. hd vamos a buscar desde arriba la, la primera vez me sale a mi multimedia este es el Pro 11 van a bajar no sé si el 10 o las versiones anterior sirve así bueno no sé y van a buscar el hdb de hdb 1080 60 y este y no son los pps ojo este que diga y no significa FPS, porque esto no es lo mismo que esto aquí HD a 24 FPS. Solo que aquí No, ya, ¿dónde está? Perdón, me equivoqué. Es aquí. HD HD 1080 60 y aquí. Entonces sale mil 29970 FPS. Eh, esto no significa los fps esto significa otra cosa que no no no recuerdo que por ejemplo esto o sea un, ustedes pueden ver que aquí dice 60 y los fps son 29 entonces esto no tiene nada que ver por ejemplo este dice 50 fps y sus son 50 fps ¿ves? tiene que tener la p si no tienen la p no son fps no se den engañar le damos clic aquí después que le hayan dado clic aquí van a colocar 59N eh, 59940 ntsc doble le dan clic y dan listo entonces aquí lo dejan como está aquí lo dejan así y aquí le colocan esto hdb 1080 bien después le dan desactivado 8 bits después lo ponen en, en 8 bits le ponen punto flotante de 32 bits rango completo bien pelean buenas le das pelea la mejor aplica por si acaso después viene cauciano de motion blue blue type lo dejan cauciano aquí lo dejan igual ya eso es todo ya ok después que ya esté listo acuerden que para renderizar tienen que seleccionar con esto, con esto renderizar este más adelante va a hacer un tutorial o sea no sé si, si me dé tiempo no sé Eh, algo está pasando raro aquí porque no tiene que verse la pantalla así bueno que sea yo no porque se ve la pantalla así momento ah ok ok ok aquí me equivoqué aquí le di mal no, no le den aquí tienen que darle aquí en cuadrado si la quizá pone ancho y no no youtube no se lo ha, no ha renderizado a 60 fps tiene que ponerlo aquí en cuadrado eh. aquí Y aplica aplican porque son los pinceles de, de ancho alto y eso ok después que ya lo hayan señalado aquí aquí como estoy enseñando que aquí aquí muy bien van a hacer algo sencillo que es la renderización ya después de las propiedades vamos a renderización vamos a archivos buscamos renderizar como yo he buscado mucho, mucho, mucho, mucho tutoriales en YouTube y, y no aparecen como yo estoy haciendo este video Porque te explican una cosa que, que, que a ti no te funciona Por ejemplo hay videos que te explican que tienes que usar esta configuración Mind Concept, ABC, ACC, MP4, no Yo no uso esa porque esa es como una configuración externa En cambio si usamos esta que es de Sony, Sony se lo renderiza rápido y de buena calidad y, y mejor ok vean esto vean y presten atención van a darle como le dije archivo renderizar como eh, yo quito esto porque esto yo yo tengo así porque siempre lo, lo renderizo de la misma forma ok aquí sale aquí sale a track audio, este es audio, este es audio, audio, audio este es audio también, este es video este como yo les dije no van a usarlo porque aquí yo lo tengo seleccionado pero no me funciona voy a quitarlo y van a buscar esta configuración que dice Sony ABC MBC este, MP4 M2 TS ABC. Eh, Vamos a usar esa configuración que está más abajo de, de secuencia de imágenes y encima de Sony MXF. Muy bien, al estar aquí en Sony ABC MBC MP4 M2 TS ABC, eh, van a buscar las que yo tengo aquí abajo que dice abc hd 1920 1080 60 y como les dije y no significa fotogramos por segundo esta si ¿sí ve blu-ray eh, p o sea tiene 24 fps o sea 24 foto fps pues. muy bien bueno aquí no la hagan casa eh, esto no va a estar así esto va a estar... yo lo pongo así porque o sea son mis favoritos pues. usted la nada click al que dice 60 60 y no seleccionen en este porque este lo va a poner una pantalla un poquito más más mm, o sea como decírselo más más más corta o sea menos ancha le dan click en abc hd 1920 1080 60 y le dan personalizar plantilla al haberle a personalizar plantilla van a buscar la misma si no, o sea si sale una, una diferente lo van a buscar la misma luego, aquí va a estar así no, no toque nada, si la aparece otra acción no toque nada lo dejan aquí igual alta definición, perfil alta kbac, bien aquí es donde viene la FPS usted solamente tiene que darle 59, 9, 40 NTSC doble aquí lo dejan igual aquí pueden aumentarlo no sé depende de ustedes si por ejemplo yo siempre lo uso en 25 ,999, 360 automático y aquí lo dejo automático porque si lo dejo aquí solamente uso cpu y si lo dejo aquí voy a usar gpu solamente entonces si lo dejo automático puedo usar los dos y no me quema el pc por ejemplo si ustedes ah me gustó esta configuración ustedes le van a poner por ejemplo eh, hd youtube xd eh, por ejemplo y ustedes le dan aquí donde dice guardar plantilla al haberle dado guardar ahí me, se me traba la lengua se me la, se me traba la, la, la, la lengua y, y no puedo hablar bueno no importa hd youtube así le pongo youtube no youtube youtube guardar plantilla aceptar aquí está hd youtube usted le pueden dar aquí agregar plantilla y darle aquí y va a estar aquí todo el tiempo o sea que ustedes se salen y le dan renderizar como y le dan o sea, va a salir a mí no me se me desapareció porque es la misma configuración que esta entonces no pueden haber dos iguales es la misma que esta en cambio esta no esta es a 29 aquí pueden ver ¿ven? y se guardó y me vuelvo a salir y se va a quitar ahí está pero si este me da es primera vez que ustedes lo guardan se va a quedar entonces vamos a usar el que le dije el hd youtube que va a ser este que tengo yo aquí que dice 1080 60 fps porque lo guarda así aquí está mil eh, 1920 59 aquí lo dejé aquí ya va aceptar aunque eso se va a desaparecer porque es una configuración diferente vean vean renderizar como y desaparece ok después que le hayan dado aquí ya te he seleccionado esta parte aquí la han renderizar ya está todo listo eh, no ya va vamos a cambiarle el título el título hace Tuto YouTube bien renderizar cuando te renderizando va a tardar no sé cuánto tiempo un minuto dos minutos aquí dice que es importante dos minutos eso sí esa configuración tarda un poquito el renderizado, el renderizado ya que está a 60 fps 1080p y, y la calidad es muy alta por ejemplo aquí pueden ver que Aquí dice, 1920, 1080X128, que eso no sé qué significa, 128, 59, 59.940p. O sea, 59 fps por segundo. En un segundo va a 60 fotogramas. Muy bien, vamos a, a esperar que esto termine. Esto tengo que volverlo a poner renderizar. Porque me puse hacer el video y la cagué vamos a ponerle pausa y cuando el video termine de renderizar seguimos continuando cuando vaya por 95% ya vengo y bueno quitamos nuevamente, ya han transcurrido 3 minutos y 25 segundos ya lo que falta son 12 segundos 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, GO ok ya terminó. entonces aquí termina el renderizado vamos a ver la carpeta para que ustedes vean cómo quedó aquí está el el el yo lo voy a abrir con vlc para que se vea pantalla completa y se vea mejor porque si uso el windows media player eh, no no me va a servir no sé por qué aquí está el video Ahí está el video, por ejemplo aquí pueden ver que dice Ancho fotograma 1920, Alto 1080, dice ABC HD, ya está todo, y si las mismas propiedades aquí les explica todo Ejemplo, vamos a ver eh, Detalles, aquí dice Alto fotograma, eh, la velocidad de datos, velocidad de bits que son 16.000 hice 59 fotogramas por segundo o sea que ustedes cuando lo suben en youtube hasta en 60 fps porque dice 59 no 60 porque cuando es 900 y tanto que dice aquí 940 significa 60 o sea no llega a 60 como tal igual que el 24 fps 24 fps son 23, no sé qué algo así no, me, no recuerdo en este momento y bueno ese es todo mi tutorial que les quería explicar a, a esas personas que quieren entran 16, FPS y dicen 60 pp si no pueden porque video en YouTube dice que tiene que, que darle que aquí que allá que esto que aquello este video se puso un poquito largo pero bien explicativo intenté que ustedes entiendan al, al máximo entonces les guardar los cambios ¿no? y eso es todo pues eh, más nada dale un like suscríbete más adelante voy a dar, hacer unos cuantos tutoriales más de sony vega o de photoshop porque tengo el cc 2017 como pueden ver adobe photoshop cc 2017 de 32 bits y si necesitan algo déjenme en los comentarios entonces yo más adelante voy a ver si hago los videos de, de lo que ustedes me dejan abajo en la caja de comentarios eh, suscríbete para más videos así eh, espero que te vaya bien, te deseo lo mejor en tu estudio, estudia, si, si no estudias, bueno, total, no sé qué más decir, <risas> nos vemos en la próxima, adiós, chao. chao. Me cago en todo ¿Sabes que se me olvidó explicar Cómo se renderiza En 720p A 60 FPS Hostia Es que van a ver que yo sé Bueno no importa, vamos a hacerlo rapidito Es lo mismo, colocan el video Seleccionan Van a propiedades En propiedades van a darle aquí Van a buscar la que diga 720p 60p 720p, o sea no salir la P, pero yo le digo 720p por la costumbre de Youtube 720p, 60p Luego, valga la redundancia Luego lo dejan así, no toque nada aquí, tampoco aquí Aquí sí, aquí le dan en la mejor Aquí 8b, le dan rango completo Después rango completo, ya saben Pincel, puto flotante, de 32 y rango completo eh, Después aquí dice, full resolución render quality, la mejor Ok, aplican Okay. Por algún motivo, causa o circunstancia, se me corta la grabación y el fucking micrófono no funcionó, pero se los termino de explicar así. Sigan mis pasos. Vamos, a, archivo. Renderizar como. Buscamos la misma opción. En este formato no está en 720p, pero usamos el 1080 y lo configuramos. Aquí tampoco encontraremos el 720p y dejamos el 1080p. Hagamos esto así. Tamaño de fotograma en, alta definición 720p. Y, velocidad de fotogramas en, 59,940. Yo lo voy a guardar. colocamos a renderizar. Buscamos el vídeo y miren la configuración. Los píxeles dicen 720p, y miren los FPS. que listo. Espero que les haya gustado. Dale like y suscríbete para más. Nos vemos en la próxima. Adiós.